Recuerdas que hablamos en Campeche de la eh, posibilidad de una reunión Cuba, Colombia, eh, Argentina, Brasil y México. Quedamos con Lula de que por qué no hacíamos una especie de encuentro virtual de esas que se acostumbran ahora por videoconferencia, que sería... El 5 de abril a las 10 de la mañana, hora de México, es a la, a la una hora de Brasil. Para intercambiar este, puntos de vista y, y, y unirnos, ayudarnos mutuamente y enfrentar el problema inflacionario. Hay muchas oportunidades para el intercambio económico comercial. Podemos este, intercambiar... Eh, quitando aranceles, eh, nos complementamos, o sea, tiene aves este, Brasil, tiene carne Argentina, eh, eh, eh, Colombia tiene cemento, Cuba también tiene cemento, y nosotros también tenemos muchas cosas que ofrecer. Entonces, eh, la idea sería reunirnos cinco también, no quisiera yo dejar de invitar al presidente de Chile y al presidente de Bolivia. Y la otra propuesta es de que... Me gustaría también invitar a la presidenta de Honduras. Habla con Bori. Habla con... Ah, bueno, bueno, háblalo y me vas ayudando en eso y ya les, les explico. A las 10 de la mañana, hora de México, que nos eh, podamos eh, comunicar con nuestros respectivos secretarios de Hacienda y de Economía y que empecemos a, a hablar sobre el tema en, en la videollamada esta, platicar sobre el, el tema antiinflacionario y... Eh, que quede pendiente el que se dé la reunión presencial, pero más adelante, a finales de abril, en eh, mayo, pero que ya eh, se vaya avanzando. ¿Y en dónde crees que va a ser? <risa> que nos reunamos acá en México. Este, eh, yo, le, yo, yo le invito, ya es una cuestión presencial. No, estoy, a mí me parece, a mí me parece, don Manuel, que es una gran idea. La bueno, si entonces... Yo estoy siempre dispuesto. Bueno, parece que es algo necesario para todos. Bueno, bueno, bueno. Hablé con Alberto y hablé con Lula. Ya aceptó también el presidente Petro y también este, eh, Díaz Canel. Ah, ¿sabes qué? Le dices al, de favor a tu secretario de Hacienda que el secretario de Hacienda de México lo va a buscar para este plan de intercambio económico comercial. Y también a tu canciller, que lo va a buscar el canciller de México, para la preparación del, del encuentro. Platicamos no solo de esto, de otros temas. <risa> El Rey, te agradezco mucho porque tú sabes que eres correspondido. Tú eres nuestro amigo y nuestro compañero y te mandamos siempre eh, eh, pues, nuestros mejores deseos, siempre, siempre. Yo voy a seguir sus deseos y Brasil. ejemplos y las cosas van a caminar. a salir bien en Brasil. Un abrazo, un abrazo. Grande abrazo también. Un abrazo fuerte. Nos vemos, hermano. Adiós. Adiós, adiós. Un abrazo. Adiós, adiós. adiós.